una cosa una fuerza impresionante así que bueno vamos a ver qué pasa hoy tenemos viento norte estamos en creciente el norte en creciente hasta el mediodía eh, despejado linda temperatura y vamos con buenos pescadores mira buenas cañas mira mirá buena qué hace Lea vamos ah, Mati Lucas te sacaron de los. la carpa qué pasa ¿Eh? vas al peje hoy Y vamos al peje tiene que salir enséñeme a pescar un peje aunque sea <ríe> y mira yo te tengo fe. Grande, Gaby. Bueno, <risa> vale, mira que pescador. Pero, pero eh. tenemos buen guía, Ah, vamos buen guía, vamos, eh. buen guía. Vamos. Eso no. Vamos. full, no, la full, bien, la full. No. La full. Capo Mirá. Pati Eso, papo. Papo. Guía de pesca de pati Limpiamos acá mi amigo Matmela. Guía de pesca de pati No llama nadie por... No, ¿Está grabando? ¡Está, está, está! Está, está. ¿Está, grabando? ¿Está grabando? ¿No está en la ¿No está en la sí, sí, sí, sí. ¿Quién está en la bigotera? ¿Esperá que tengo es es es ¿Está de la actividad ¿No? no? la actividad? tiene es actividad. Bueno, recién llegamos. Gaby. El segundo. El segundo peje. Ah, no, no. con la pondera eh. con la pondiu ahí está mirá, es ah, lindo pescadito ah, papá vida, ¿no? excelente, ¿dónde está el guía? Ah, no, no, no. vamos Gustavito, estaba medio preocupado porque no había pique pero ya arrancamos arrancamos. Sí, ¿no? a pleno, no falla el gati <tras> Pescado, Ustedes. me parece que está ese buen pescado. Vamos a la ah, proa. Tenemos la ayuda al amigo. Mira que tronco, papá. Peque ¿no? chicos? Es de la especie, vamos. Ahí vamos.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 Deje, ahí está, vamos, activa, activa, activa. Sí, sí. Ahora sí, vamos, sí. sí, lindo, dejamos sí, todo, no, no, Lea. qué faltaba? Vamos, Va por... ¿Lo viste el movimiento raro que hace? Claro. De la torre, ¿no? ¿Para atrás? De la torre hasta pasar la torre mamá que tiene lo ¡No lo vamos también! ¡No lo ahí está. Bien, vea! otro peque vamos vamos lo vea! a lo tu vea! ¿eh? ahí, está, ahí está. Bien, ¿eh? arrancando, arrancando. Para mí que es la remera de nuevo milenio. Muy buena. Muy buena suerte se está dando. La boya también. ¿no? El pescador supuesto El éxito está de estar la caña para atrás. Y con este brillo. ¿no? Yo la vi, pero. En la... Ah, sí. ¡Doblete! ¡Qué jugador! En momento de poco pique el tipo saca doble. ¿Cómo andas, amigos? ¿Cómo andas para vivir? 你沒有退休。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 Right.